saludos soy Israel Vanquera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo, con, eh, cómo convertir o cómo configurar una imagen en escala de grises lo único que vamos a hacer es dar doble clic en la imagen una vez la tengamos insertada en Word y una vez que estemos aquí vamos a dar clic en esta opción cuando nos salga aquí formatos de imagen color y vamos a venir a esta opción que dice volver a colorear listo y aquí como pueden ver dice escala de grises hay un anuncio aquí abajito miren ahí a escala de grises y allí ya tenemos nuestra imagen en escala de grises pueden convertir una imagen para un pdf conforme se los estén pidiendo eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao chao